Hey, buenas noches a todos y otras noches estamos aquí más eh, viendo esta tercera ronda. En esta ocasión tenemos circuito de Race Room Raceway Classic, la variante es Classic, no es la GP. Y bueno, tenemos en pista ahora mismo 16 pilotos. Eh, sí que es verdad que habían notificado muchos mucho de los participantes la ausencia y esperábamos una parrilla un poco... Más, más liviana eh, tenemos por aquí ahora mismo tenemos a paul vísperas ahí mejorando los dos primeros sectores va a conseguir un tiempo bastante bueno si, si marca un buen tam, un buen se tercer sector eh, recordar eh, la free cup rrs organizada por rey room Spain este campeonato está siendo totalmente gratuito el contenido de tanto la categoría de coches como los circuitos elegidos son, son gratis, ¿vale? Eh, simplemente descargándote Ray Room Racing Experience <coughs> puedes participar en este campeonato, pasas por el foro Discord, lees las normas, las rellenas tus datos y te inscribes en ese release para ser aceptado y, y nada, ya correr que que está siendo un campeonato muy divertido, en el que estamos teniendo participación también, no tanta como en otros campeonatos de Ray room Spain, pero sí estamos teniendo participación de diferentes países. Eh, tenemos dos italianos, Domenico Perrupato y David Mele. Eh, de Zimbabwe tenemos a Tim Mason. En esta ocasión tenemos a Darío antonio de Argentina. Y de Marruecos tenemos a Laris Wolf, eh, los demás pilotos de la parrilla, nacionales, españoles. Y bueno, eh, saludar a la gente que está por el chat, eh, nos están viendo en directo y ahí tenemos ya los primeros tiempos de referencia. S143-4 para David Mele, el, el piloto italiano que ha conseguido colocarse en esa primera posición. Seguido de Paul Vísperas con ese 43-9. A ver, vamos con ellos. Bueno, cuidado que Fran Bullón eh, viene mejorando ese primer sector en tiempo personal. Ahora mismo tiene el sexto mejor tiempo y vamos a ver si consigue escalar alguna posición o o mejorar ese 47-2 que tiene actualmente bueno el a ver eh, piloto de Zimbabwe eh, Tim Mason eh, tercer mejor tiempo para él con ese 45-9 Andrés Bauer eh, el cuarto posicionado con ese 46 0. David Rodríguez quinto con 46.4. 4 y bueno, y Fran Bullón que viene mejorando su tiempo, está ahora mismo en sexta, el mejor sexto, el mejor sexto tiempo, perdón. Y efectivamente consigue mejorarlo. Tiene un 46-1 que le da lugar a, a la quinta posición. Le ha quitado esa posición a David Rodríguez. Manuel Talavera también marca tiempo, se coloca en séptima posición. Wow, David Mele, cuidado con David Mele que viene mejorando el tiempo global del primer sector y y puede conseguir. Bueno, cuidado con Luis Jaén. Tienen 42-9, el único piloto que ha bajado de ese 43. A wow, tiempo para Luis Jaén, el piloto español. Y seguimos con David Mele porque viene mejorando los dos primeros sectores. Y como siga así yo creo que va a poner las cosas difíciles a, a, al tiempo de Luis jaén vamos a ver está bastante riñida a falta de 8 minutos recordar que la carrera son son 40 minutitos de carrera en, el, en la cual seguramente tendrán que parar en voces aunque veremos diferentes estrategias de voces va a estar muy entretenida intercambio de posiciones ahí a mitad de, de la carrera con con ese con ese paso por el pit lane y vamos a ver porque efectivamente baja al 42 3 tiempo para el piloto italiano del, del equipo Balas David Rodríguez también mejorando su su tiempo está ahora mismo octavo yo creo que ahí no sé si se le habrá ido un poco por fuera el coche porque parecía que que había tenido un off track ahí lo vemos con esa skin de de correos eh, amarilla y símbolo de postal y vamos a poner un poquito de la de, de info la info del evento recordar que estamos en el circuito race run raceway classic un circuito que es ficticio aunque tenga ahí la bandera de Francia está ambientada en, con los Alpes franceses seguramente de fondo, pero pero en un circuito ficticio muy bien muy bien conseguido por parte de rey Room y bueno un trazado bastante espectacular en sus tres o cuatro variantes que tiene y es el circuito elegido Ray Room Raceway Classic circuito elegido para esta eh, tercera ronda de la Free Cup RRS. Bueno, ahí vemos a Tim Mason representando a Zimbabue en esta Frika PRRS, mejorando ese primer sector, aunque yo creo que habrá perdido tiempo porque lo hemos visto chocarse contra el muro y, y le habrá perjudicado bastante. vámonos al cockpit de nuestro compañero sergio mengual de, de la comunidad de stream racers muy difícil de controlar este cochecito que parece bastante simple pero no lo es es un coche muy complejo este fórmula eh, y Hemos, hemos podido apreciar también que los pilotos han notado muchísimos cambios en el comportamiento de, de este Fórmula Junior después de la actualización de este miércoles, la cual ha afectado bastante va a afectar bastante a, al campeonato y a quien mejor se va a adaptarse a los nuevos cambios. Sergio Mengual también mejorando su tiempo personal, actualmente tiene el tercer mejor tiempo con ese 43 2 y lo va a mejorar, S42-5, sí, wow, ¡vaya tiempo que están metiendo esta gente! Eh, casi exactamente igual que el tiempo de Luis Jaén, David Mele se distancia un poco con ese 42 3 pero Luis Jaén y Sergio Mengual, eh, 42-5 los dos. Luego, ya en 43 está, eh, ha marcado tiempo Paul Vísperas. Y en 44 está Pau Alasa y Andrés Bauer. 45 Steve Mason, Fran 46, 46 también para David Rodríguez. 47 está Darío antonio y Manuel Talavera. En 49 tenemos ahí a Carlos Gallardo y a Domenico Perrupato. Bueno, Laris Wolf ha marcado un 1.50. Y Ignacio Negro y Adrián Negro, padre e hijo. Ignacio ha marcado un 54 y Adrián todavía no ha conseguido marcar un tiempo de vuelta válido. Marty Carbonel también lo, lo tenemos en el servidor. 17 pilotos en, en el servidor y, y tampoco ha conseguido Marty un, un tiempo de vuelta. Bueno, pues pocos intentos van a tener estos pilotos que estos dos pilotos, tanto Adrián como martí y Carbonel, que no han marcado un tiempo de vuelta, pocos intento van a tener ahora ya que quedan tres minutos. Eh, se van a tener que poner las pilas para conseguir posicionarse bien en carrera y, y tener una buena salida. Bueno, Sergio Mengual, mejorando su tiempo personal y el tercer sector se lo lleva a él. muy buen tiempo para sergio mengual que le da esa segunda posición esa, plaza, esa segunda plaza para salir en carrera veremos a ver si en estos dos minutos y medio son capaces de, de bajar alguno más eh, los tiempos para posicionarse mejor para David Rodríguez. Ahí hemos visto cómo ha bloqueado y ya la distancia de frenado se aumenta considerablemente. Y nos subimos al coche de Luis Jaén que viene mejorando ese primer sector a falta de poco menos de un minuto y medio. Movimiento de volante, vemos cómo tiene que corregir trazada constantemente, tiene que rectificar los movimientos del coche. Como el comportamiento del coche se ve bastante nervioso de recordar que esta Fórmula Junior no tiene alero ni trasero ni delantero, es, es un coche bastante peculiar y bueno está disponible de manera gratuita. Es totalmente gratis este coche. Eh, Ray Room tiene varias categorías de coches bastante interesantes de que puedes probar gratis. De hecho, puedes probar eh, gratis de manera gratuita. Puedes probar todos los coches en la tienda. Te puedes dar las puertas que quieras y probar Los coches que te, que te apetezcan en este circuito de Ray Room Raceway. Bueno. Vamos con esos tiempos. Ahí tenemos a Luis Jaén, que al final ha conseguido esa primera posición. 42-2 para el piloto español. David Mele, P2. Sergio Mengual ha conseguido salir en tercer lugar. Eh, Paul Vísperas, muy buen tiempo para Paul Vísperas, que ha conseguido un 43-9 también. Y le da lugar a ese cuarto lugar, a esa cuarta posición. Pau Alassá saldrá el quinto. Andrés Bauer, sexto. Mason, séptimo. Manuel Talavera, octavo. Frambullón, noveno. Y David Rodríguez, el décimo. Esos son los diez primeros pilotos. Ese top ten tan preciado por los pilotos que siempre intentan, por lo menos, hacer top ten ¿no? y, y quedarse tranquilos con la posición. Eh, Domenico Perrupato, el piloto italiano, saldrá en P11. Darío Colantonio, P12. Carlos Gallardo, P13. Laris Wolf eh, P14, eh, Ignacio Negro 15, seguido de su hijo Adrián Negro 16, y, y en último lugar Martí Carbonel en eh, P17. Bueno, independientemente de la clasificación, yo creo que lo que va a ser importante va a ser la carrera, esa estrategia en bosses. Yo diría que van todos a, a parar, es casi imposible llegar con las mismas gomas los 40 minutos de carrera que hay. Y veremos diferentes estrategias, parar pilotos antes de quedar 20 minutos, parar piloto a falta de 15 minutos. Y, y bueno, estoy garantizado que vamos a tener lindas batallas, como siempre. Bonitas batallas, grupitos entre varios pilotos, paralelos, freeway y, y demás. Y bueno ponemos otra vez la la info de del evento recordar tercera ronda ya eh, la semana que viene ya llegará a su fin este campeonato eh, solamente hay cuatro circuitos solamente está bien cuatro circuitos de manera gratuita en reino se pueden jugar con las variantes pues se amplían bastante esos cuatro circuitos si se juegan con las variantes. Y bueno, en esta ocasión hemos hecho un campeonatito corto, de cuatro rondas, algo ameno, algo divertido. Y, y sobre todo yo creo que los pilotos que salgan de este campeonato van a saber pasar por boxes, programar la estrategia de boxes. Eh, seguramente habrán aprendido también a gestionar los neumáticos. Eh, a llevar a un tracción trasera como es. Fórmula Junior que es bastante jodido de llevar. Te enseña a trazar, te enseña a frenar, te, te enseña a compartir pista con otro piloto, a compartir curvas y, y calzada, ¿no? eh, respetar la trazada de, del otro piloto, eh, bueno, un poco de adaptación ya a futuros campeonatos si los pilotos quieren y, y si se compran contenido, que, que en Ray Run normalmente es bastante barato, bastante barato por lo, lo correcto sería, yo creo que lo más barato es comprar VRPs, y comprar algún pack con 500 VRP te da para algún circuito, te, eh, con 500 VRP también yo creo que puedes co comprar varios, varios coches, algún dos o tres coches quizá y 500 vrp son 5 euros me parece o 4 euros y medio cosas así o sea que, que realmente luego están los packs que bueno el contenido completo <coughs> contenido completo me parece que si pilla oferta y con los vrp oferta que hacen cuatro veces al año 3-4 veces al año eh, te sale el circuito completo o sea el contenido completo por unos 50 euros o sea que, que está muy bien disfrutar de este simulador probarlo de primera, de manera gratuita, e, e incluso participando en campeonatos como este, y, y luego ya decidí cada uno dependiendo de su gusto. Bueno, vámonos con con la salida de esta tercera ronda de la FreeCap RRS. Ahí tenemos ya a Pau Alasa en cuarto lugar. Eh, vamos a poner la cámara fija, que es la que me gusta a mí para la salida y me parece bastante bastante wow ahí vemos un pequeño toque lateral sin mayor consecuencia y efectivamente aquí está la cámara que de... se aprecia la parrilla completa desde el primer piloto pasando todos por la misma curva ahí vemos algunos track de... me parece que ha sido Fran Bullon el perjudicado ahí en ese off track otro trompo pequeño toque bueno pérdida de control y sin mayor consecuencia dominico perpato el piloto de balas racing team quinto lugar para para él y, y ahí seguimos con la con este plano fijo que, que tanto nos gusta bastante accidentada por lo que estamos viendo muy difícil de gestionar esta estas gomas en frío estos coches la verdad es que son bastante nerviosos y por lo que estamos viendo están teniendo bastantes problemas los, los pilotos bueno pues david mele en segundo lugar o wow, trompea me parece que es adrián negro efectivamente adrián negro 100% de de daños, ahora mismo Pau Alassá con la aerodinámica dañada, Tim Mason también con la aerodinámica dañada, Adrián Negro también con la aerodinámica dañada y Laris Wolf también con la aerodinámica dañada. Wow. Trompo para Manuel Talavera, muy difícil de llevar estos coches, muy difícil, después de la actualización del miércoles ha cambiado por completo eh comportamiento de, de, de los fórmula junior y, y la verdad es que no nos esperábamos este cambio tan tan drástico en, en el comportamiento en la conducción de, de esta categoría y lo están sufriendo de lo lindo lo, los pilotos David Mele a menos de medio segundo de Luis Jaén y ya se dispone de las primeras batallas porque por detrás también tenemos a Marty Carbonel adelantando a Manuel Talavera. Efectivamente, Manuel Talavera ahora también está siendo acosado por Carlos Gallardo cuando veíamos ahí a un piloto accidentado. Eh Marty Carbonell, trompo para Marty. Bueno, muy difícil la primera puerta. La verdad es que están haciendo un poco caos. Muy difícil los neumáticos fríos, el comportamiento de este coche. Ya os digo que después de la actualización, muy complejo de llevar. Bueno, buena posición para Adrián Negro. Lo vemos ahí en ese top ten, cerrando el top ten disputando la posición a carlos gallardo que han tenido un bonito paralelo ahora mismo le coge el interior vamos a ver la batalla muy limpia se respeta básicamente lo que estamos viendo son pérdidas de control de del coche más que intento de adelantamiento y, y llevarse a alguien puesto o algo de eso Bueno, carrera complicada para la gente que tenemos en pista, lo están sufriendo de lo lindo y, y esperemos también que vaya con disfrute. <ríe> Algunos pilotos saliendo de, de bosque, diría yo. Me tienes que frenar, la verdad es que Adrián Negro ahí ha, ha tenido que frenar porque se comía al piloto de delante y a Manuel Talavera. Buah, wow, pequeño toque. Sin mayores consecuencias. Muy difícil de, de respetar la trazada de, del rival cuando el coche no te lo permite. ¿no? este coche ya estamos viendo los problemas que están teniendo todos los pilotos, tanto de sobreviraje como de subviraje en, en esta curva en particular. Buah. Bueno, Frank Bullón, ahí lo vemos en séptima posición. Bueno, pues un saludo para Domenico Perupato, para Manuel Talavera, que están por el chat. Eh, Pepe Casadio, hey, Pepe. Teandro Cairol, Hispano Leitor también. Sí, tío, eh, bastante complicada la, la carrera. Está siendo bastante complicada porque... Ya vemos que sí que es verdad que no todos los pilotos son... Eh, a ver, hay pilotos que tienen más experiencia que otros en este campeonato. ¿vale? Eh, de hecho, Luis Jaén eh, creo que participaba en campeonatos de escudería, si no mal me equivoco. Y eh, Sergio Mengual, tenemos a Andrés power a Domenico Perupato, a... Carlos Gallardo, a Manuel Talavera, a pilotos a David Mele, pilotos que sí han estado participando en otros campeonatos y tienen bastante experiencia, y aún así le está siendo bastante difícil de, de controlar estos coches, o sea que, que no es por falta de experiencia el tanto incidente. Y, y bueno, la verdad es que por lo que sí, lo que sigue estamos viendo es que intentan ser limpios los, los pilotos, sobre todo deportivos, no. No hemos visto ninguna cafrada, no. Como se puede ver en el multijugador o, o algunas veces en el ranked que a veces también se pone se pone difícil. Un saludo para Sergio Bernucci, perdón, o sea, dándole ánimos a Manuel. y sí como nos comenta Hispano la nueva actualización ha sido un poco mala en esta categoría se ha visto afectada completamente y, y los pilotos no lo han comentado de, bueno, en el Discord ya hay comentarios de todo tipo que la verdad es que que ha cambiado totalmente la conducción de comportamiento es más es que normalmente en Red el setup por defecto trabaja muy bien vale está muy bien equilibrado y quedándose en el setup base eh, no tiene mayores problemas de, de comportamiento del coche es bastante estable y tal. pero en esta categoría después de la actualización de este miércoles eh, nos han comentado que es imposible, casi imposible llevar el coche con el setup de faul entonces claro tienes que tener un poco de conocimiento de setup o empezar a probar cosas eh, pruebas fallo y error y, y al final dar con la tecla para ir más cómodo tocando esto voy un poco más cómodo pero bueno, pues bueno pues dejarlo así ¿no? y, y seguir probando cosas y que al final habrá que poner un poco más blando el coche también para que sea ah, tenga eh, pueda absorber tanto tanto bache que tiene este trazado cambio de rasante también cambio de rasante a, en mitad de la curva que bastante difícil de, de traccionar bien y, y bueno al final se intenta simular la realidad está abierto el setup eh, una actualización en mitad de un campeonato pues bueno puede afectar así y, y ha sido así bueno. darle caña dice Sergio Bernucci sí la verdad es que también es de agradecer que los participantes después de esta, de esta actualización continúen en el campeonato porque quedando ya dos rondas esta y, y el siguiente viernes que ya será la última ronda de este campeonato eh, pues de agradecer que que aún cambiando parece otro coche porque realmente los pilotos se habían apuntado a un campeonato que parece que hemos cambiado el coche ¿no? desde la organización y realmente ha sido el simulador rey Room el que con una actualización bueno pues ha cambiado un poco la física y el comportamiento de, de la fórmula junior aún así yo creo que los pilotos se lo están pasando bastante bien está ahí luis Jaén en segundo lugar eh, vamos a poner el percar Ahí lo tenemos. Lo tiene a menos de un segundo a David Mele, piloto italiano. Y Sergio Mengual, ahí está la caza también de, de Luis Jaén. Sergio Mengual sí que es verdad que es un piloto muy experimentado, muy rápido en, en muchas categorías. En casi todas las categorías y, y un piloto muy regular que lo vamos a ver peleándose por la batalla por la victoria de esta carrera y seguramente estará terminar ahí en el podio bueno estás, están siendo muy regulares los tiempos de estos pilotos de aquí delante y realmente ahora mismo los pilotos que más batallas están teniendo son estos tres pilotos por el podio Sí que es verdad que a ver que se acerca por ahí no Andrés Bauer no es Vale, no han doblado a un piloto lo, los tres primeros. Bueno, pues ya llevamos 10 minutitos, eh, 28 para la finalización de esta tercera ronda de la Free cup RRS con los Fórmula Junior. Y vamos a hacer un breve repaso. Tenemos ahí a David Mele liderando esta carrera, carrera impoluta de. de desde el principio hasta lo que llevamos de carrera, piloto que está demostrando en este campeonato que sabe ir rápido con estos coches antes y después de la actualización. Y sí, que es verdad que hay pilotos que, que tienen esa facilidad de adaptación. ¿no? Eh, cuando no se sabe un circuito, tiene fácil adaptación. Yo personalmente soy de los que me gusta muchísimo. Wow, vaya, la... ha tenido un. Poco de pérdida de control ahí en David Mele, pero lo ha sabido rectificar a tiempo y, y ha perdido el mínimo tiempo posible con respecto a Luis Jaén, que sí que es verdad que se le ha acercado un poco. Sergio Mengual también, ahora bastante cerca de estos dos pilotos. Pues sí, como bien dice ahora ánimo para Andrés Bauer que últimamente está haciendo buenas carreras en nuestros campeonatos y. Y para Ignacio Negro que.. Ah bueno, Ignacio y Adrián Negro, vale, claro. Padre e hijo, joder. No, pero bueno, ya de paso también comentamos que Andrés Baguer está en cuarto lugar. Ahí lo tenemos en cámara. Y. Y bueno, el piloto integrante del equipo A80SRT de, de Alejandro Díaz Reina y compañía. Ahí lo tenemos en cámara con esa skin naranja, la skin de Orange. Bueno, y de momento está teniendo una carrerita tranquila Andrés, que sabe que estos son 40 minutos, todavía quedan 26 minutos. Hay un paso por por bosses ahí va, va a tener alguna batalla y, y ya tiene experiencia suficiente Andrés Bauer como para lidiar con estas carreras que, que son más de estrategia que, que de ir rápido y, y tener batallas y adelantamientos bueno cuidado con Sergio Mengual porque está súper pegado ya a A ver. Ahí. A Luis jaén eh, Tercera posición. Y segunda. Bueno, pues la batalla por la segunda plaza que le está beneficiando a David Mele. El cual yo diría que se está distanciando. Sergio Mengual le gana esa segunda posición. Coge estas dos curvas en zigzag. En segunda posición ya consolidada y bueno Luis Jaime que seguramente no, no se dará por vencido e intentará seguir la estela del de, de piloto de Stream Racers eh, vamos con David Rodríguez que está en bueno me marca aquí que está en batalla con Ignacio ignacio Negro David Rodríguez que ha superado a Ignacio Negro sí vale Ignacio ese que se acerca por ahí vale. Y Pau Alasa también me pone que está en batalla con el piloto de Zimbabue, Tim Mason. Eh, tiene ahí un pequeño bug eh, Ray Room en ese cambio de rasante, que parece que vuelan, que saltan los coches, no saltan los coches. No, no tienen tanta aceleración a estos coches para coger velocidad y. y saltar, pero sí que es verdad que visualmente parece que, que cogen aire, ¿no? Bueno, bonita batalla también la que están teniendo por la parte intermedia de la clasificación. Tanto Pau Balasá como Team Mason. Por esa P12. A menos de un segundo y. Bastante interesante de ver por aquí atrás. La parte trasera de Team Mason. Ahí vemos al fondo como Pau Alasá se está acercando. Y. Y bueno, vámonos con el líder David Mele. Carrero, el que está haciendo a falta de 24 minutos para que termine esta tercera ronda de la rs RRS, y está haciendo realmente genial. Primer posicionado de la carrera David Mele. Eh, Sergio Mengual. Segundo. Vamos a hacer un breve repaso antes del minuto 20, que sería el ecuador de la carrera, y yo creo que empezarán ya los pilotos a, a entrar a Boxer y intentar hacer alguna estrategia diferente a su rival. Tenemos a Sergio Mengual. Eh. Luis Jaén también tercera posición cerrando ese podio. Andrés Power, como bien decimos, haciendo buena carrera y con el mejor tiempo de vuelta de 45-8. Bueno, ahí lo vemos rodando bastante regular. Fran Bullón, eh, P5 darío con antonio p6 que está en apuros está luchando esa p6 con el piloto italiano domenico Perrupato al cual se le descontrola el coche y sa, se marca un trompo una pena porque íbamos a ver una bonita batalla están teniendo una bonita batalla carlos gallardo en octavo lugar una carrera para Carlos ahí de manera silenciosa se ha metido en ese top 10 y, y está marcando una buena posición con ese octavo lugar. David Rodríguez con esa skin de, de la empresa de correos, Ignacio Negro. Eh, Posición 10, buena carrera también para Ignacio Negro, vamos a ver ahora el paso por el pin lane, como lo hacen los pilotos, si nadie tiene ningún fallo, si nadie pierde mucho tiempo y Ignacio Negro que me indica que tiene la aerodinámica dañada la parte frontal, de hecho ahí lo vemos como no tiene ese pico al igual que los demás pilotos. Bueno, Manuel Talavera en p 11 Tenido algún incidente, creo. Manuel Talavera antes estaba mejor posicionado. Tim Mason, el piloto de Zimbabue, P12. Paul Vísperas, P13. Y eh, Power las ha abandonado. Diría yo, sí. Eh, Lauris Wolf ha abandonado. Adrián Negro también. Y bueno, y Martín Carbo, Carbonel también. Bueno pues ahí tenemos a Carlos Gallardo que se está acercando a poquito a poco <ríe> al piloto italiano de Domenico Perrupato. Que yo creo que se ha visto beneficiado Carlos Gallardo después de ese pequeño trompo que ha tenido Domenico y, y está consiguiendo acercarse un poco. Hay nuevos tracks para el piloto italiano y Carlos ya lo tiene a tiro. Un saludo para Sergio Méndez que también se, se añade al chat y saluda a su compatriota y compañero de equipo Tim Mason, el piloto de Zimbabue que está participando en esta Free Cup RRS con los Formula Junior. Que la verdad es que ha cambiado bastante el comportamiento después de la última actualización de, de este miércoles. Estos coches parecen otros y, y lo están sufriendo de lo lindo. La verdad es que. Bueno, de momento nadie ha parado, creo. A ver, no estamos viendo intercambio de posiciones ni nada y no, nadie ha parado. Ya no sabemos si los pilotos intentarán llegar con este mismo juego de neumáticos a, hasta final de carrera porque sería bastante arriesgado, yo creo, en este circuito con tanta curva y tan, con tan poca adherencia. Y lo comento lo de la parada de bosses porque quedando 18 minutos, la carrera son 40 minutos, lo correcto lo correcto es parar a los 22, 20, 18 minutos. Ya a partir de ahora yo creo que ya estarías perdiendo tiempo y no estarías equilibrando bien los dos steams para hacer un buen decaste de, de gomas y una buena optimización de, de neumáticos. Bueno, Carlos Gallardo cada vez está más cerca de del de piloto de balas. Oh, tenemos a Pau Alasar por el chat, es verdad, eh, ha abandonado. Ha tenido un accidente, bueno, ya os comentamos lo de siempre, ¿no? Que lo único que podemos decir desde la organización, que, que nada, que lo reclaméis si habéis visto algo ilegal y, y si bueno, y si ha sido un tras vuestro o lo que sea pues nada puede aprender a entrenar más para la próxima y a, y a intentar mejorar es lo que cabe ah pues mira nos comenta de primera mano Pau Alasá que las ruedas parece que llegan lo cual tenemos información de primera mano y calentita de, de pista y la gasolina cree que ahorrando también se llega. Bueno, pues vamos a ver los pilotos que han sabido ahorrar un poquito de, de combustible. Eh, Sergio Mengual ahí. Oh, vamos a quedarnos con Sergio Mengual porque lo acabamos de ver trompear. Está perdiendo tiempo con respecto a David Mele, que es el primer posicionado. Y Luis Jaén va a aparecer por aquí, que se va a acercar bastante. A ver a cuánto está bueno tiene tiene bastante colchón de, de tiempo sergio mengual el cual adelantó a luz jaén y, y bueno y está haciendo una buena carrera sergio a excepción de ese pequeño pequeño fallo que ha tenido ahí en esa curva la verdad es que curvas muy muy traicionera que cambian de rasante en en mitad de la curva y, y eso para traccionar bien al acelerar los tracción trasera una eh, eh, caja bomba eso <ríe> sí es verdad en la primera en la primera vuelta hemos visto como había algún trompo ahí en la, en la entrada al túnel y, y bueno nada eh, al final son Incidentes de carrera, descontrol de algún piloto, lo que sea, otro se lo lleva puesto sin intencionalidad alguna, vamos. Y muy difícil de llevar estos coches, ya comentamos que muy difícil de llevar, después de la actualización del miércoles ha cambiado totalmente el comportamiento de, de los coches y hay que tocar setup para ir más cómodo y bueno, bastante, bastante peculiar la situación de estos coches de este campeonato actualmente bueno carlos gallardo ha conseguido adelantar finalmente a domenico perrupato y lo tenemos pegadísimo a Darío Colantonio, piloto argentino. Carrera de remontada para Carlos Gallardo. Espectacular carrera que, que si no mal recuerdo, no ha clasificado bien. Y, y bueno, está remontando posiciones a lo largo de la carrera. De hecho, tiene ahí a Darío Colantonio al acecho. Yo diría que se está acercando, efectivamente. Y. Si consigue cogerle un poco de rebufo, vamos a ver una, una linda batalla. Tienen ahí un piloto doblado. Bueno, se aparta sin mayor consecuencia. Bueno, claro, tiene súper pegado, eh. Parte trasera de Darío con Antonio, ahí vemos a Carlos Gallardo con esa skin blanca y roja. Y vamos al cockpit de Carlos Gallardo. En esta siguiente curva tendrá el coche mucho su viraje. Aquí se le va contra el muro. Eh, frenada complicada en bajada en curva importante acelerar cuanto antes mejor sin perder tracción en la parte trasera frenada bastante fuerte también curva en cizag muy complicado traccionar bien ahí con la parte trasera debido a que lo hace encima del piano nada también comprometida por el cambio de rasante en plena curva. Esta curva engaña mucho, esta curva engaña muchísimo, como estamos viendo, ahí se le ha descontrolado el coche a Carlos Gallardo y esta curva es muy lenta. ha tomado ahí en segunda y última curva ya para salida a recta de meta. Bueno, Ahí ha perdido un poco de tiempo con respecto al piloto argentino. Eh, vámonos también con Manuel Talavera en esa posición 11, disputando en la posición 10 a Ignacio Negro, el cual tiene un pequeño track y le gana la posición. Y volvamos con Carlos Gallardo que, que continúa su lucha ahí con Darío, con Antonio. De punto ahora mismo no lo recuerdo pero lo podéis echar podéis echar puntazo ahí en ese release y comprobarlo con la carrera anterior eh, me parece que puntúa me parece que son los 15 o 20 me parece que son los 20 primeros pilotos o sea, los, prácticamente puntúan todo realmente lo que queremos es que terminando la carrera ya consiga algún algún punto y incentive también a la gente a Termina la carrera y terminas carrera y terminas campeonato. Eh. Sí, ahí hemos visto como Manuel Talavera ha conseguido una posición con respecto a Ignacio Negro. Yo diría a que a ti Mason también lo ha adelantado. Y bueno, y Carlos Gallardo ya lo tiene muy muy muy pegado a, al piloto argentino ahí le va a tener el rebufo cogido y bueno yo creo que a falta de 10 minutos ya los pilotos ya saben que pueden llegar con estos neumáticos que llegan con el combustible y y van a intentar ir a lo más rápido que puedan para conseguir esa posición que le dé le me dé mejor resultado en la carrera. Bueno, cuidado con con Carlos que le mete el interior. Yo creo que ha sido choque lateral sin mayor consecuencia. Vamos a ver qué cómo está Darío con Antonio. Con Antonio continúa ahí. Tan nerviosos y tan inestables estos coches después de la actualización del miércoles que estamos viendo cómo están teniendo muchas dificultades los pilotos para, para mantener un paralelo en curva. Bueno, y Carlos Gallardo que ha sido relegado a la octava plaza debido a que Domenico Perupato, el, el piloto italiano, le ha, le ha ganado esa séptima posición. Ahora mismo estamos viendo aquí un grupito bastante chulo de tres pilotos. es planos lo la cámara cenital la cámara del helicóptero que siempre me gusta usar de vez en cuando también para para enfocar eso para enfocar el mayor número de pilotos en cámara y, y poder ver de esta manera los tres a la vez de hecho se ven los paralelos se ve en la velocidad como ha traicionado uno muy bonito el plano espectacular paralelo Carlos Gallardo yo creo que tendría que aprovechar y coger el rebufo de, de alguno de los dos. Y mira, le mete el coche en el interior también. Wow, espectacular visualización de esta. de esta maniobra que Darío con Antonio se le ha tenido que quedar un poco de cara de, de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Que me han adelantado los dos en, en la recta. ha perdido dos posiciones el piloto argentino. Y dos posiciones que ha recuperado domenico Perrupato y nada y carlos gallardo bueno eh, por la parte más trasera ya vemos a ignacio negro también en batallita con con paul vísperas perdón los dos sin sin parte frontal de, de fórmula junior wow, ahí vemos a un Pequeño toque contra el muro, fijaros lo que puede ocasionar. Bueno, yo creo que ha roto suspensión y, y lo va a tener complicado para terminar estos 7 minutos. Si es así, tiene mucho mérito que pilotos intenten terminar con el vehículo dañado y, y nos vamos con la séptima posición, la séptima, la sexta, esa lucha por la sexta posición, perdón, entre Domenico y, y Carlos piloto italiano y piloto de español. A carlos Gallardo, ya, te ya os digo que está teniendo una carrera de remontada y quiere que continúe siendo así. Y ahora mismo está en paralelo con Domenico, al cual le acaba de superar. Vamos a ver porque tiene el interior. A domenico entra muy bien, respetándose la trazada del uno al otro, pero continúa, continúa la, la batallita. Ahí vemos como hay un doblado, creo que es, eso es un doblado, sí. Bueno, pues, a ver, ¿qué yo diría que debido de al doblado está perdiendo mucho tiempo Carlos Gallardo, no sé por qué, pero Domenico se ha distanciado bastante. Efectivamente, Domenico lo vemos ya por aquí Carlos se ha distanciado muchísimo. No sé si le habrá perjudicado ese doblado, no sé. Bueno, vamos a enfocar al, al líder de la carrera, al líder de esta.. Tercera ronda de la Cup RRS, en el, recordar en el circuito de Race Run, Raceway, eh, la variante es la Classic y, y carrerón para este piloto a falta de 5 minutos que, que, bueno, iba a decir que tiene bastante distancia, no tiene tanta distancia, está Sergio Mengual a solo dos segundos de David Mele. O sea que el más mínimo error de David Mele del piloto italiano puede... Dar posibilidades de a la victoria de a Sergio Mengual. Está siendo muy regular Sergio Mengual en esta carrera y lo que estamos viendo, dominio del, de este coche o lleva un buen setup o, o lo sabe controlar. Ya hemos comentado que es un piloto bastante experimentado, bastante regular con todos los coches y, y bueno, muchas tablas. Si nos comenta el negro que el pequeño Toguili David Mele David Mele está haciendo un carrero Carrero para David Mele, sí señor Muy sólido en tiempos y realmente el que mejor tiempo de vuelta tiene es Sergio Mengual con un 41 No con 42 1 o David Mele ha trompeado y Sergio Mecual ahora mismo líder de la carrera ahí lo tenemos al piloto de Stream Racer se acaba de poner en primer lugar y bueno eh, una pena porque David Mele tiene la, al 100% tiene dañada la, la parte frontal aerodinámica una pena porque estaba teniendo muy buena carrera y, y bueno debido a un pequeño error le Sergio Mengual le ha arrebatado esa primera posición y vamos a hacer un repasito también a todos los pilotos Luis Jaén tercer tercera posición para Luis Jaén que va a cerrar ese podio si si todo sale bien para él seguido de Andrés Bauer que también carrerón para Andrés Bauer, como bien está haciendo últimamente, está siendo muy regular y completando carreras en buenas posiciones, como esta. Que, que si termina en cuarto lugar, va a ser una buena suma de puntos para para él. Eh, Fran Bullón, quinto lugar. sobre todo Franco que creo que al principio de carrera lo vimos con algún problema y ha recuperado posiciones y está en esa quinta posición y lo vemos también la carrera muy sólida para él y, y bueno ahora mismo no tiene muchas batallas por detrás viene Domenico Perrupato, sexta posición lo hemos visto escalar también posiciones ahí pelear con, con Carlos Gallardo Carlos Gallardo que también ha tenido una bonita batalla con dario con Antonio ahí lo tenemos en, en cámara eh, muy seguido o sea muy pegado también David Rodríguez eh, a menos de, de un segundo del piloto argentino que está perdiendo bastante tiempo y David Rodríguez está viendo beneficiado de hecho ahora mismo estos son los dos pilotos más próximos que hay hoy en pista. Manuel Zalavera, el P10, cerrando ese top 10. Bueno, cuidado con David, porque quizá pueda meterle el coche a, a Darío darío con Antonio. Eh, continuamos el repaso. Team Mason en P11. Eh, Paul Vísperas P12. Y Ignacio Negro intentando terminar la carrera como bien puede. Ahí lo vemos con un pequeño tronco en P13. Bueno, volvamos con la última batalla que está habiendo en pista, que entre Darío con Antonio y David Rodríguez. David Rodríguez acaba de adelantar. Vamos a ver, oh, se van los dos súper largos. vamos a ver que no hayan roto suspensión nadie. Y, y bueno, a falta de 30 segundos. Vámonos con el líder de la carrera. Sergio Mengual. Gran piloto, gran amigo y. Muy buena gente. Y, y me alegro mucho por él, por. El que termine líder esta tercera ronda. Yo creo que. Que va a ser un poco pájaro y va a levantar. <ríe> Efectivamente, levanta. Enhorabuena para Sergio Mengual por esta victoria en esta tercera ronda de la Free Cup. Yo creo que ha levantado ahí para no tener que dar otra vuelta. También gran carrera para David Mele, muy buena carrera. Y Luis Jaén, que lo vemos ya pasando por línea de meta, cerrando ese podio también Carrerón para estos tres pilotos. Andrés Bauer también Carrerón para este piloto que en, en la clasificación general. Creo que estaba el tercero o el cuarto, luchando ahí por las primeras plazas. Y estos puntos le va a venir muy bien para. para su, para tener posibilidades de luchar por el campeonato la, la última carrera. Muy contento por la actuación de, de Andrés Bauer y bueno. Eh, Fran Bullón, ahí lo tenemos también en quinto lugar. Domenico Perupato ha llegado el sexto, Carlos Gallardo séptimo, Darío antonio octavo, David Rodríguez noveno, Manuel Talavera décimo y creo que ya los demás pilotos no han conseguido terminar la carrera. Paul Bisperas Yo creo que los demás pilotos no han nada de correr. Bueno, para el me sale aquí el 11, Ignacio Negro el 12, Team Mason el 13, Pau no ha terminado porque está aquí en el chat, o sea que. Bueno, pues chicos, eh, nada, eh, agradecer a todos los que hayáis estado por aquí, por el chat, animando la cosa, que, que la verdad es que de agradecer, tío. Eh, nos comenta, bueno, vemos cómo felicitan a Sergio Mengual en el chat, Manuel Talavera lo ha felicitado. Eh, la verdad es que Sergio Mengual, yo creo que casi, prácticamente la gran mayoría de los pilotos que suelen correr en Ray Run lo conocen por por ser de la organización de Stream Racer y todos los que hemos corrido en algún campeonato de Stream Racer o solemos hacerlo, eh, lo conocemos Sergio Mengual o hemos tratado con él o lo que sea. Eh, recordaros también que stream racer está haciendo los domingos el campeonato de la dtm del 92 está siendo un campeonato super guapo porque esa categoría merecía que hicieran un campeonato como está haciendo bien stream racer y, y bueno animaros a todos a, a pasaros por el discord y pedir información si queréis o apuntaros directamente o lo que sea y nada vamos a ir cortando la retransmisión agradecer a todos los que nos hayáis visto eh, pues nada, pues los que nos hayáis visto en directo o los que nos vayáis a ver luego en diferido y nada, eh, agradecer también a todos los participantes que la verdad es que después de la actualización no está siendo fácil llevar este coche, pero aún así están dando el callo algunos y, y nos alegramos por ello, bueno pues nada, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente